No sé por qué estoy escribiéndote Si en realidad no tengo dudas Y no hay ni una posibilidad de que te vea Y me hablo con honestidad porque no supe de ti jamás, y esa es la verdad. No te preguntaré lo que ya todos te dijeron: la pobreza para muchos es la gloria de terceros. Los justos por pecadores y los buenos se murieron. Tantos inocentes muertos, pero dime qué te hicieron. Solo quiero desahogarme y por eso te lo escribo. Sé que canto a la nada, pero así me siento vivo. En ti encuentran en calma y respeto su creencia, pero en mí no evocas nada y sus gritos.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 no sé si me hará bien te busqué por muchos años y Me acerqué a ti para acercarme a mi familia Y solo retrocedí ¿Cómo puedo odiar a alguien que no existe? Por favor, quizá te guardo rencor Porque me lo guardo a mí ¿O oh, estoy enojado por alejarme de quien amo? Desde niño entendí que primero porque profesar amor me pasó a segundo plano Y quien me tendió la mano nunca fue un ser de luz Nunca he sido tan devoto y no soy de pedir ayuda Dejé de creer en ti y no tengo ninguna duda La gente está tan prejuiciosa si no piensas igual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 por ella y por un bien Que no sé, no sé, no sé No sé si me hará bien